1981. Fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Ese mismo año, Penguin Café Orquestra lanzó el disco con el originalísimo nombre de Penguin Café Orquestra. Esto es Música No Otra Semana Más. Música ¿Sí? No. ¿Sí? Ese programa que basa todo su éxito en las bibliotecas sonoras libres de copyright. Sí. sí. Y un saludo a Germán y a Xavi Pou. Hey, ¿qué pasa? Y aquí Alicia <ríe> Simón, que os manda un saludo a todos y... Otra semana más, por si alguien hay dudas. Si la semana pasada alguien se quedó con las ganas de escribirnos algo al Facebook. Música, ¿no? Y en Instagram, Germán. En música, no, no. <risa> en fin, chicos. El programa negacionista de música. <risa> <risa> eh, analizamos el álbum que tenemos entre manos, ¿no? Vale. Vale. Pingüinos. A mí me ha gustado pingüinos. porque hay pingüinos. ¿Vale? A y... Ver. A ver, yo qué sé, porque esta gente va como muy a tope, ¿no? A ver, En, pero en el segundo yo... disco del, del grupo, siendo el primero, Music... Me he liado, ¿vale? Sí. No sé lo que he dicho. Quería que estabas intentando decir que es el segundo disco del es grupo. Es el segundo. Y el primero Y el era... primero, Music Farm The Penguin Cafe. Sí. ¿Qué, qué, Me lo ¿Qué, estoy inventando. Qué bien, qué bien esto de hacer un disco. Y, y para el siguiente, reciclar ya cinco palabras del título. Ya. Bueno, ¿Y qué me dices de los títulos? Los pantalones de Pitágoras… Sí. Camina no corras… El, ex, el éxtasis de las moscas bailarinas… Todo en inglés, ¿eh? pero… Pues, pero, eh, eh, pero esto sí se traduce, pero lo mío no, ¿no? The, no. the Fly mm, The Éxtasis moscas… My flyers… Na, na, bueno… Uh, Pitágoras pants. A ver, y, y esto lo fundó un, un señor que… Que, a ver, a mí me suena un poco la historia de que le dio un mal viaje y se imaginó sí, todo esto. Sí, esto, esto, bueno, la historia es fantástica de esto, porque yo, yo, yo lo recuerdo, ya estaba allí en el año, pues, pues, pues cuando, mira, no me acuerdo de qué año era, pero el señor se murió en 1997, os <ríe> lo voy a explicar al revés, y fundó el, el grupo cuando tuvo un mal viaje por una intoxicación alimentaria tuvo un, Vamos, un, un que delirio se come, en que, el que se comió unas setas algo así oh, la... tuvo, <ríe> tuvo, un <risa> delirio, eso. tuvo un delirio y soñó con una sociedad chunga en la que había uh, pues había como pingüinos que servían servían en un café donde ahí era donde el único lugar donde había vida y se dedica a reproducir esa música del sueño es la historia más flipada de una banda nunca hecha sí, sí. Sí. No tengo nada más que decir. Bueno. intoxicación alimentaria puede ser? ¿Me he ido a comerme unas drogas? También. También. también, también. también. Eh, ¿Lo flipa fuerte? Sí. ¿Y sí. eh, me he con él? Pues también. También. Yo, eh, siguiendo la semana pasada, traigo mi reinterpretación de esta gente. Ah, por favor. Por favor. Vamos allá. ¿Vale? No. Da, dale, quiero escucharla. Ya. Este, este momento siempre. ¿Cómo? <risa> vale, vale. Bravo, Esto bravo, no es un disco, es un pingüino, ¿no? <risa> es lo que me he imaginado el disco, vale. Sí. Pues. Pero a ver, y, y, y haciendo esta reinterpretación, que sé que no os ha gustado nada uh -huh. y que pensáis que esta sección es basura pura, yo os tengo que hacer una pregunta esta semana. Venga. ¿Qué instrumento se le debe dar mejor tocar a un pingüino? Eh. Pues la flauta, la verdad. ¿Cómo la coge? Con las dos aletitas. Pero debe pero ser se... muy larga la flauta. Mira, apoyada en el… Y que, tiene que tener muy pocos agujeros o como muy agrupados, ¿no? Sí, pero… No se me ve, pero… <risa> hay tres. ¿sabes? La de arriba, la de abajo… Con una aleta aguanta abajo… Uh -huh. la, la flauta la pilla con el piquito. Uh -huh. Una aleta va abajo y la otra buscando agujeros. Sí. Pero a ver, sí, a ver, chicos, yo qué sé, los pingüinos... A mí, me, a mí me sale, a mí me da. Sí, no, no me da, pero a ver, yo qué sé. Los pingüinos uh -huh. siempre han sido objeto de fascinación, ¿vale? Uh -huh. Tanto para los miembros de la Penguin Café Orquestra como para la sociedad en general. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Nosotros no íbamos a ser menos y hoy vamos a hablar de pingüinos. ¿Cómo ah, os quedáis? Pues a tope, me has pillado y yo traía temas de pingüinos. Y será verdad. Sí. Joli, qué casualidad, eh, Me quedan ¿no? Empezaré yo, Germán. Sí, dale. Si te, si, dale sí. con Si todo. te apetece que yo inicie este alocado baile. Inicia este alocado baile. Vale, vamos a hablar. Eh, los pingüinos molan, esto es un hecho, ¿vale? Pero está nuestro amor por ellos justificado. O sea, yo pretendo que hoy hagamos un juicio real y sosegado, con argumentos de peso, para decidir si los pingüinos sí, los pingüinos no, ¿vale? Perfecto. Os iré dando ¡Entropez! argumentos como en contra, a ver si consigo diezmar vuestro amor por los pingüinos. Y en ¿Sí? cada sección vosotros me diréis, sí, no. E iremos sumando números a favor y en contra. Va, yo vale. me he puesto aquí ya. Estoy de preparadísimo. De acuerdo, pues, eh, ¿qué voy a decir? Vale, todo esto lo voy, a, lo, voy a, lo voy a amenizar con música sobre pingüinos que existe en la realidad. Pero como no podemos poner música, pues voy a leerla yo. ¿Vale? Vale, vamos a repasar varias categorías de este esbozo de cisne y vosotros decidís cómo lo hacemos. Empezamos con el primer, la primera tonada que dice ¿Has visto alguna vez un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino, verás. Esta es la primera canción de pingüinos. Y vamos a hablar, porque vamos a hablar de cine y televisión, ¿vale? Sí, eso, sí esa canción ya me ha gustado, el ¿eh? sí, sí, sí. momento de pingüinos, sí. Quiero sí. que os fijéis en las películas de pingüinos que hay. O sea, hay como pelis de El Espacio, Star Wars y tal. Hay pelis de Caballeros de caballeros Medievales. Pues mira, de Green Knight, como El Último Duelo, yo qué sé, todas estas. ¿Qué pelis hay que ilustren la pingüinez? Pues tenemos a Happy Feet por ejemplo, mm -hmm. eh, que son pingüinos Bailarine. bailando claqué? Tenemos a Los Pingüinos de Madagascar, que sí. son pingüinos que son espías en realidad. Tenemos a Batman Vuelve, que es un pingüino que es Danny DeVito. Sí. Tenemos a Locos por el Surf, que son pingüinos haciendo surf. Los pingüinos del señor Popper, que son pingüinos haciendo como que les cae bien Jim Carrey. Mm. Y oh. Pensaba que era otra cosa. Y, y creo que era Jim Carrey, no estoy seguro. de todo, Era Jim Carrey. Mis conclusiones. Cero películas de pingüinos haciendo cosas de pingüinos. O sea, ¿creéis que su vida es interesante? Yo me imagino que no. Primer, primer, primer, primer peaje. ¿Aprobáis o desaprobáis los pingüinos? A ver, eh, Visto así. Eh, menos por la de Jim Carrey, que me parecen pesados los pingüinos, no Jim Carrey. <risa> <risa> eh... Lo has visto, quiere decir eso, ¿eh? Sí. Eh, pingüinos que va en el anclaquet. Eh, me parece interesante. Un villano que es un pingüino, me parece interesante. Uh -huh. eh, ¿Y qué más? Eh, pingüinos, espías, ok, todos. Sí, para mí es un gran argumento. Su, es vida, un gran, okay. su vida es interesante. Vale. Tú vas apuntando, Germán. Los sí, puntos, sí, por favor. Sí. Vale, uno, sí. ¿Alicia? Sí. Sí, vale, seguimos. <risa> Una canción. Vale, hay dos puntos aquí, sí. Cinco pingüinos salieron a pasear. Por la calina y el otro lado, la mamá pingüino dijo, wank wank wank y solo cuatro pingüinos regresaron. No me ha gustado esta. esta esto es argumento ahí, que no. Esto, es argumento esta, que no. Esta, esto vale, argumento estamos es un... sumando las canciones también como, como argumento. Oh, sí, vale, porque... porque vamos a hablar de los libertarios ahora mismo. Well, los libres. ¿Vale? Los pingüinos <risa> son mascotas. Son Mal, mascotas. Eh? ¿De qué? Pues son de, además de los helados colonete... The Penguin Random House, Mondadori, Peter Kander In the Morning and the Night. Yes. Linux. Pero también algo en lo que me he querido fijar, que es el Partido Libertario de los Estados Unidos. O sea, tienen varias oh, mascotas oh. y son tan épicas como un pingüino, un erizo o una flecha con las letras escritas TANSTAFL. ¿Vale? No sé si os suena ese partido libertario, es no. la tercera opción de los Estados Unidos, que sacó el 1,2% de votos y se está descojonando de ellos hasta Ciudadanos. El ¡Joder! Que... ¿Vale, uh, pingüinos, sí o no? No sé, con todos yo, estos argumentos... Si tiene un amigo erizo, ¿Sí? yo digo que sí. Sí. Eh, es, es un argumento muy de peso. Uh -huh. yo voy a poner el, el sí. Me ha convertido ¿Vale? Alicia, me ha, me, ha, me, ha, me ha tumbado. Vale, eh, ¿cuánto tiempo queda? ¿Queda esto? ¿Queda? Queda, queda. Es el programa. Estás haciéndolo genial. Vale, vale, vale. Vale, pues. Eh, en, a ver, vamos a hacer una, una prueba ahora. En una escala desde Bel Canto a Tertuliano. Sí. ¿Dónde situaríais el, el ruido de los pingüinos? Os voy a hacer una cosa, porque os voy a poner el ruido de un pingüino. Y vosotros me decís a ver qué tal. El ruido. Estos son pingüinos. ¿Hasta aquí? Vale. ¿Bien o mal? Rápido, solo necesito. No, no me gusta. No ojito, me ha gustado, ¿no os ha gustado. Porque me gustan los pingüinos que hablan. Vale. Sí, para vale, mí pues no, no, Estamos más. hablando de pingüinos, pingüinos de verdad. Pero, porque os quiero, lo que os quiero mostrar es que esto no es una muestra representativa, porque los pingüinos se reúnen en grupos de tamaño increíble. O sea, no estoy hablando de decenas, no estoy hablando de cientos ni de miles, estoy hablando Decenas de miles, tampoco cientos de miles, millones de pingüinos que son y como o sea son como un grupo de, de españoles de Erasmus, ¿vale? Un, en un encuentro real de pingüinos sonaría realmente más o menos así. No, no, agobio, no. No. agobio, doble no, doble no, no. doble no, no. fantástico. No. Y esto que solo he utilizado siete pistas de sonido aquí, ¿eh? No. Han sido, por ya haber utilizado millones y ahora mismo estarías en el psiquiátrico. Dios mío, te vuelves loco. O sea, sí. yo nunca he oído algo tan ruidoso y desagradable y eso que he estado en un festival de cadena. ¿Dónde siempre. están los de Happy <ríe> Feet? Todos. Esos pingüinos de esos verdad. Esos sí. Efectivamente. Ah, sí. Bueno, pues. pues a estado ver. ha estado este muy bien. Ha estado muy bien, se ha acabado hasta aquí. A ver, Germán, ¿cuántos, cuántos sí? ¿Cuántos nos llevamos? Pues tenemos un empate. Un empate de, así de 4 -4. Sí, es, y no es. Sí, es no ¿vale? <risa> a ver, os digo una última. Última canción. ¿Sí? Venga, dale, caña. Voy a parar la música. Sí. Vamos aclarando el panorama. Que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no te, que no me tocas, ni te dejas sobornar por ese beso escurridizo Uy, esto me oh. ha Ricardo Arjona. Oh, ¿Sí o no? no sí. Esto, sí, esta canción es un sí. Sí. Pues. ¿Qué le voy a decir yo? No lo he conseguido. Pingüino sí. Pingüino sí. Pingüino sí. Pingüino sí, pero por poco, eh. ¡Sí! ¡Todo el mundo! Uy. Es que me he ganado el Dragon Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, pues si sí, yo traigo bueno, invitado. ¿Qué? <risa> Pero, ¿qué sorpresa es esta? Pues más, más te lo vas a llevar cuando te diga quién es. Dime quién es. Pues lo voy a traer ya. Vendémosle un fuerte aplauso a, ¿Sí? a, a Pingu. ¡Uh! ¡Ay, Madre mía! ¡Está Pingu! Uh, uh, uh. Eh, hola, ¿qué pasa? Soy Pingu. <risa> hola, Pingu. ¿Qué tal? Ay, estás es tú vos. Sí, está. Es, bueno, a ver. Eh, es que he estudiado. Es, a ver cómo lo explico. Sí. Estudié español en, la, en el colegio. Y, en la escuela para pingüinitos. Uh -huh. ah. A ver, no, no, me, no me hables como si fuese un crío de tres años. Pues, es que tengo, yo, yo tengo los huevos de pingüino. Ya, nervios. pero yo te recuerdo pequeñísimo. Sí, claro. En esa edad éramos jóvenes, ahora trabajo sí. en Mallorca, ¿Sí? de camarero. ¿Dónde? En un bar, allí en Paseo Marítimo, camarero. Venga ya. ¿Y no se te escurren las copas? No. ¿No? No. ¿Cómo las llevas? Pues con, la, con la aleta, y porque mi aleta ¿Sí? es de plastelina. ¡Ah! No me Ah, Es verdad, no me acordaba. No, no me está gustando que me trates así como si fuese... Un... Oh, oh. un idiota. <risa> A ver. Soy un pingüino de plastelina. Sí. Adulto. Sí. ¿Vale? Merecen todo el respeto. Con mi respeto y que me hablen como gente normal. Estoy muy cansado ya que... porque diga que... ¿Pero tienes contrato de claro. trabajo trabajas en negro? No, no. Tra... Estoy contratado. ¿Sí? Vine, vine con un contrato bajo la ala. Okay. Sí, sí. <risa> Mi familia está muy contenta de que esté aquí. Bueno. A que me echan de menos, allí sí. en el Polo Norte. ¿Pero tienes mujer allí? No, no, no me casé al final con, con, con Pingui. No. ¿Sabes que tenemos nombre todos? Sí. Esto no lo sabe la gente, pero ten, cada uno tenemos nuestro nombre. A ver, dime Yo soy más. Pingu. ¿Tú ¿Eres Pingu? Yo soy Pingu. Mi hermana. Sí. ¿Sabes mi hermana? ¿Cómo se llama? ¿Era pequeña? Se llama Pinga. <risa> Esto es verdad, ¿eh? Perdone que me ría. Mi novia Pingui. Pingui. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi vecina? ¿Cómo se llama? Dígamelo usted. Pongi. Pongi, claro, Pongi. <risa> mi amigo, mi amigo el pingüino ¿cómo se llama? Pungu? No, Pink. <risa> <risa> me sigue pareciendo mejor que los mallorquinos. Me Pero... llaman a toda la familia igual. Pero, sí, es que es así. Es que hay muy poco y bueno, y me juntaba con Robby, ¿sabes quién es? La foca. Sí. Llegábamos pardísima. Pero si aliabamos. solo sacaban cosas bonitas de vosotros. O a sea, vez sacaban cosas bonitas, pero eran unos, unos cabrones y unos hijos de puta. ¿Tú eres un niño explotado? ¿Tú eres un juguete roto de…? Sí, por eso dejé y me vine aquí a Mallorca a buscar trabajo. Trabajo decente de verdad, de dinero de verdad. Y la verdad es que no es fácil la vida ah, de un muñeco de plastilina Yo me saqué el first, el first de Chivirichoviri. Pues yo hablo dos idiomas. Yo hablo el Chivirichoviris, ¿Sí? que es el que hablábamos ayer en la serie. ¿Sí? El uh, uh, uh, uh, uh, uh, No, no, no. Que lo haga, por favor, en la Entonces yo, yo no lo hablo. No, usted está imitando algo que es ofensivo. Vale, sí. vale. ¿Y, ¿Y podría apuntarme bang, aquí a clases bang, de Chibiri Chabiris? Sí, bueno, intentaba sacar en la, la Escuela Oficial de Idiomas eh, ¿Sí? presentarme, pero es que por ahora no lo reconocen como idioma. ya, ya. Y, esto, y estoy ahí... Luchándolo. Vale. Pues vamos a sí, llamar no. al director de la escuela de idiomas. Por favor. Me gustaría. Y... Vamos a intentar hablar con él. Ah. Y el lunes que viene, yo presento el programa en Chibri Chabris. Por favor. Así fantastico. que... Muchas gracias por venir, Pingu. De nada. Perdón por haberte hablado acaba... así. No, no, no. Se nos ha acabado el tiempo y ya está. Es sí, eso. Ya está. Este es el espacio que le dan a un pingüino de plastilina. Muy bien. <ríe> y... ¿Sabes qué? Cuando sí. me enfado... Sí. Como soy de Plasterima, me transformo en unos cojones gordos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, queridos oyentes, vamos a dejar a, aquí a Pingu enfadado. Eh, sí. es que, eh, nos vamos sí, ah. y discutimos. Ahora lo hablamos con Pingu. Y nada, que, es que me, cago en, me cago en todo. ¡Pingu! ¡Pingu! <risa> Tranquilo, Pingu, calma.